I see your face everywhere when i'm going out you'll be there cause everything reminds me of you i can't take no more girl i think i'm losing my mind try to go to work but i lost track of time 'Cause everyone keep looking like you i can't take no more i miss your touch from your hands and your body it hurts so much to think of you with someone else Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos morado, así que si les gusta la idea, las invito a seguir viendo este videito. También si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito. Chicas, para el maquillaje de hoy eh, ya me puse lo que es la base para sombras Que estoy utilizando, esta de Yassi, que es súper buena Y es en el tono neutral Como pueden ver ahí, tienen código de descuento Así que se lo voy a estar dejando en la cajita de información Y el código, el indirecto Y el código de descuento es Kimo Chidol Así que bueno, vamos a empezar chicas Porque yo ya me lo coloqué, solamente que voy a difuminar un poquitito solamente Y para el maquillaje de hoy voy a estar utilizando la paleta de Lancy. La Catrina, que tiene muchísimos colores, tiene, a ver, dejen ver, ah, 54 colores, así que son muchísimos tonos. Y por cierto, también tienen código de descuento en The Lancey, niñas. Así que, bueno, estos de aquí serían los colores. Y bueno, voy a empezar utilizando un color, voy a estar utilizando este tono de aquí, moradito, niñas. Voy a estar cogiendo la brocha 03, chicas, dedo color de la colección verde neón, aunque yo la veo amarillo neón, así que bueno, el indirecto lo voy a estar dejando en la cajita de información y el código de descuento también en la cajita de información que es Kimochi. Bueno, chicas, antes de empezar su maquillaje, pues pueden ponerse una cinta aquí por si no se quieren limpiar con... de toallitas desmaquillantes después así que sería más fácil si es que no le gusta y bueno, vamos a empezar, voy a estar colocándolo a toquecitos por aquí abajito, más que nada aquí sin apretar tanto la brocha nomás a toquecitos poquito a poquito, poco a poco voy a estar aumentando lo que es el color hasta llegar a una intensidad donde el morado está pues más más, más intenso para que así se nos vea más bonito el maquillaje Una vez que ya aplicamos aquí el moradito Pues ahí voy a estar cogiendo el, Pues el, ya la brocha sin tener más sombras, chicas Y vamos a estar subiendo aquí Para crear nuestra sombra de transición Que ahí no se vería un morado bien intenso Sino más o menos un rosa Según yo creo Ok, y así poquito a poquito, chicas y listo, ahí vamos creando nuestra sombra de transición Con la misma sombra moradita Voy a estar colocando un poquito más de intensidad al morado Ya que aquí es la zona de profundidad Así que siempre trato de colocar más producto Así que vamos a difuminar todo esto Todo súper súper bien Y con este maquillaje pues iniciamos el 2021 chicas Así que nos tiene que salir bien perro Así que poquito a poquito Lo voy a estar trayendo aquí Adelante Ok, ahí poquito a poquito voy a agarrar Más producto, chicas, de la misma sombra Y voy a estar Viniendo aquí, niñas Difuminándolo, colocando A toquecitos y luego difuminando Así poquito a poquito Para que nos salga Bonito poquito a poquito ya ven que el color se va haciendo más fuerte cada vez más más más y más fuerte y bueno así es que lo que bueno es lo que yo quiero y listo ahora voy a quitar un poquito el exceso de la brocha y voy a difuminar ahora para arriba todo esto así más o menos tiene que quedar pues bien difuminado en la parte de aquí arriba Aquí todavía me falta retocar un poco Pero ya ya estamos pues logrando el difuminado Y bueno, así chicas y niñas, como pueden ver ya me hice este ojo de aquí Ahora voy a estar cogiendo una brochita que esté pues más o menos limpia Y vamos a estar difuminando en la parte de aquí para que no se quede tan marcado Así que se ponen a difuminar aquí muy bien En ambos lados Ahora pues voy a estar utilizando una toallita desmaquillante de color pop y también tienen código en color pop chicas que es 5 Cristina y el directo de su tienda les voy a estar dejando en la cajita de información entonces una vez que ya lo tengan bien difuminado todo esto voy a estar viniendo y haciendo pues lo que es mi corte Creo que antes de hacer el corte voy a estar colocando otro color de sombra, chicas Voy a estar colocando este azul de aquí, chicas, súper oscurito Bueno, este es más oscuro, pero este aquí se mira más azul Así que voy a estar cogiendo este Y con otra brocha de do color, que esta es la número 06, chicas Voy a estar colocándolo aquí en la zona de profundidad de mi ojito A toquecitos, poquito a poquito Ok, no tiene que pigmentar tanto Solamente traten de colocar para que se vea un poquito el color De esta manera A toquecitos, poquito a poquito Como que ahí va, o sea, se va viendo más bonito Lo que es el maquillaje Entonces ahora voy a venir con la toallita desmaquillante Y vámonos a limpiar nuestro párpado tóxico Por aquí Solamente que ahora no tengo uñas Se me hace difícil un poquitín Ok, más o menos así como pueden ver Voy a tratar de subir un poquito para A que se note después mi maquillaje Ok, más o menos así chicas y okay, chicas, bueno entonces voy a estar utilizando un corrector que es medio mate Que es de la marca Cesane, es una marca japonesa Y voy a poner unas dos gotitas aquí para que Bueno, para así poder hacer el corte y cojanse un corrector que sea un poquito mate Para que así sea mucho más fácil El momento que van a poner la sombra Y el momento que van a hacer el corte, chicas Luego agárrense una brocha que sea plana La más planita que tengan Y que ustedes manejen bien Y después vamos a estar haciendo Lo que es el corte Aquí, bueno, ya llevando Solamente tratando de no salirnos Para este lado Y alineándolo todo De esta manera así que lo voy a traer más o menos hasta por aquí al final chiquitas así entonces aquí voy a venir con mucho cuidado Ok, chicas, luego de eso voy a estar difuminándolo aquí con el dedito a toquecitos para luego poner la sombra azul, chicas. Bueno, así. Entonces ahora voy a regresar con mi brocha, esta que estaba poniendo la sombra azul, que es la número 06. Y voy a estar colocando, pues aquí el azulito. Voy a estar cogiendo esta sombra azul de aquí. Así que... Vamos a venir a toquecitos, chicas, toquecitos, toquecitos. Y vamos a estar colocando el azul aquí, toda esta zona, difuminándolo bien. Así que como aquí ya se me hizo pliegues, antes de colocar el azul, traten de difuminarlo. Poquito, para que no se no se les marque mucho en esa zona y se mire feo a las finales. Entonces, ahí poquito a poquito vamos yendo con el azul azul. Hasta llegar más o menos a la mitad de nuestro ojo Bueno, párpado Hasta la mitad Ahí ustedes poquito a poquito le incrementan pues más sombra Y es dependiendo pues de su gusto chicas Que cada una pues tiene diferentes gustos Cada una es un mundo Ok, entonces ahí yo cada vez lo estoy aumentando Pues lo que es el azul más en la zona de aquí El final, chicas Para que así se vea súper bonito Ahí Listo, una vez que ya lo puse eso, Ahora van a coger otra brocha Ahora voy a estar utilizando este tono claro mate, chicas Esta brocha que pasamos a difuminar en la parte de aquí de adelante Y voy a estar sellando todo esto a toquecitos, poquito a poquito. Ahí a la vez difuminando para que se integre con todo el azul. Y así pues se mire más bonito y más perrón. Ok, Sigamos, sigamos. Listo. Entonces ahora voy a regresar con mi brocha azul. Voy a estar colocando más del azul aquí en la parte final, niñas. Así, más, más, más aquí. Y ya como pueden ver, aquí se vuelve un celestito y aquí un azul más profundo. Entonces, ahí le seguimos metiendo, metiendo más producto Listo Ok, niñas, pues bueno, ya están los dos ojos Ahora vamos a estar utilizando una toallita desmaquillante Voy a utilizar la misma, no me importa Así que vamos a estar, entonces, no sé si colocarle negro en la parte de aquí La verdad es que no quiero fallar ya después No sé si va a agarrar el negro Pero sería bonito colocarle un poquito de negro, ¿Verdad? ¿Qué le hacemos? El negro vamos a colocarle un poquitín de azul bien oscuro Que trae la paleta que ahorita les voy a mostrar chiquitas Bueno, ahí ya pueden ver se va oscureciendo un poco más Ahora voy a venir con esta brochita que estaba colocando la sombra blanca Y voy a dar unas pequeñas difuminadas en lo que es el azul Que se que lo pusimos un poquito pero se volvió un poco celeste Ya que está muy bajito Bueno entonces así, chicas. Entonces ahora vamos a estar cogiendo ahora sí la toallita desmaquillante. Y vamos a limpiar. ¡Ay, no tengo uña! Aquí. Así. Y ahí queda bien perrón el maquillaje. Niñas. Ok, listo. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me super encantó. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó o le hubiesen puesto más negro a este look. Bueno, voy a limpiar aquí. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Delancy. Esta, ¿cómo se llama? Nocturne. Y voy a estar utilizando este glitter de aquí. Que es un... Eh, celestito Con un poquito de plateado Y con una brochita que sea de pelos gruesos Así como esta de aquí que tiene pues um, ¿Qué les digo? Así bien gruesitos los pelitos O sea, pelos naturales Vamos a estar colocando el glitter Así que coge un poquitín Y van a estar colocándolo Justamente aquí Vean, más o menos así Va a quedar ¡Wow! ¡Qué bello quedó! qué bello, la verdad es que se mira súper bonito y hermoso este look, entonces aquí también vamos a colocar poquitito a toquecitos, ok bueno y ahí ya quedaría pues más o menos así chiquitas, bien bonito quedó de estos este, delineadores líquidos de color pop, chicas, que vienen así, que son así, vienen estos. ¿Cuántos son? Cinco tonos. Eh, voy a estar utilizando el blanquito. que sería este de aquí, chicas? Súper bonito. Y ahora vamos a hacer una línea de aquí hasta más o menos aquí. Uy, creo que lo hubiese hecho antes. Ya sé, me pone mi glitter, pero bueno, no importa. Entonces voy a estar aquí. Con mucho cuidado, chicas. Mucho, mucho cuidado. Ok, chicas. Bueno, entonces ya sería así. Todo este... Delineado Voy a, creo que, pasarle una pasada más Para que se pueda notar un poco más Porque así no se nota, pues, tanto que digamos Y, bueno, voy a hacerme este ojo, chicas Y regreso, porque está difícil hacerlo así Voy a estar hidratando mi rostro Con este producto de color pop Estranberry Papaya, creo que es Y, bueno, es eh, Código de descuento en Color Pop 5 Cristina, chicas, no se olviden Bueno, entonces, ya me puse lo que son dos gotitas Y ahora sí voy a estar, pues Difuminándolo todo Y bueno, no les enseñé, ya los ojos quedarían pues así Bien hermosos Realmente me encantó el look de hoy Se mira bien Bien, bueno, está colorido pero está bonito Así que vámonos a estar Ay, no sé qué pasó aquí Me salió un granito Justo ahorita O oh, es que antes no me di cuenta Bueno bueno, entonces ahorita voy a estar colocando un poquitín de primer en las zonas de lo que es la nariz. Y quita un poquito de estos glitters que se caen. Y por los lados, en los cachetitos, donde pues nos va a salir los eh, poros abiertos para cubrirlos todos. Okay. Bueno, eso sería. Voy a estar utilizando la base de 8. Esta de aquí que es la número 04. Así que, bueno, no se mira bien, pero es la 04. Voy a estar colocando un poquito con mi esponja En las zonas de aquí Todas estas zonas Por aquí, por aquí La verdad es que cubre bastante bien esta base Me gusta Aparte que te deja un acabado súper ¿Qué les digo? Se mira que cubre pero no se mira así súper ah, Como que tuvieran tanta base en el rostro Como si estuviera un... Barro en el rostro, pues no se ve así Eso es lo que me gusta Así que vámonos a estar difuminando Todo con mucho cuidado Por aquí Pues para no malograr nuestro maquillaje perrón Porque de ahí luego hacerlo otra vez Ay no, que flojera Ok Listo, por aquí Voy a estar utilizando el corrector De paleta de, de o 2 eh, Tiene 12 colores Así que voy a estar utilizando Este color que es amarillito Y este color que es más blanco ¿ok? Este y este Pero este todavía no lo voy a poner Ok, entonces este lo voy a estar colocando uh, Aquí primero Como pueden ver Aquí en estas zonas Ok aquí un poquito, a los lados Y bueno, ahí viene el más claro Que lo voy a poner en medio Y en la parte casi de aquí Ok, bueno, entonces ahora sí nos vamos a poner a difuminar Todo y todo esto Por aquí, por aquí, por aquí Ok Y cuéntenme chicas, ¿ustedes qué hicieron para año nuevo? ¿Se la pasaron bien? Ok Allá en Año Nuevo, todos, bueno, los niños salen vacaciones, ¿verdad? Aquí en Año Nuevo, bueno, antes de Año Nuevo salen los trabajadores de vacaciones. Por eso que estaba muy ausente, porque trataba de estar, pues, en familia. Así que bueno, pero ya, pues ya se va a terminar. Así que ya empezamos con nuestras rutinas de maquillaje y demás cosas. Y ya voy a estar más aquí, chicas. Listo Ok niñas, bueno entonces ahora sí vamos a sellar con polvo translúcido Tomamos nuestro rostro para así recibir pues los demás productos Lo que es el rubor, contorno y iluminación también Así que tienen que estar bien selladito todo, todo su rostro para que así no se hagan manchones Ok, bueno Yo para sellar utilicé esta vez el de RCMA Ahorita les muestro el polvo este polvo de aquí, chicas Es mi, mi, mi favorito Me encanta Ahora voy a estar utilizando Este azul de aquí, chicas Para la parte de abajo Y la brocha de do color Que es la número 11 Que es así Es pequeña Así que bueno Este colorcito lo voy a estar colocando A ver, déjenme acomodar aquí Ok, aquí Y lo voy a estar colocando Aquí en la parte baja Todo súper bien, chicas así, poquito a poquito para que vayan más o menos los ojos así ahora voy a estar cogiendo una brochita pequeña, esta de aquí la compré en la tienda de un dólar y es más para detalles porque esta de aquí es un poquito grandecita, así pueden ver enfócate enfócate Ok, no se enfoca esta madre Ok, pero pueden ver ahí los, los detalles Pues esta es más pequeñita y esta es un poquito más grandecita Así que esta de aquí la utilizo siempre para los últimos detalles Por ejemplo difuminar aquí abajito Porque no quiero que se difumine muy, muy, muy, muy abajo, muy ancho Así que agarro esta Y listo, pues ya quedaría así Ahora le voy a poner un poquito de intensidad más Así, chicas Entonces ahora voy a retirarme lo que es el polvito que traigo aquí Para colocar, bueno, para hacernos el contorno, chicas El contorno de rubor y pues demás cosas Listo Ok, niña bueno, voy a estar utilizando este color de aquí Para hacerme el contorno bueno niñas, ya me puse máscara de pestañas, utilicé esta de Otsuo que es súper súper buena, siempre, siempre les recomiendo, es que me encanta muchísimo. Aparte pues hace milagros y me las deja pues larguitas a las pocas pestañas que yo tengo, ustedes saben. Bueno entonces voy a estar colocándome el contorno aquí, bueno voy a hacerme el contorno, carito pescadito y a difuminar muy bien chiquitas. Aquí, un poquito para la papada que se nos vea la papada entonces aquí le voy a aumentar la intensidad que ustedes deseen ya es dependiendo de cada mujer y poquito a poquito ya vamos dando color a esta cara pálida y luego aquí también un poquitín ahora voy a estar utilizando el rubor de color pop, es el tono Chase, Chase, Chase y voy a, a colocarlo a toquecitos con la brocha dedo color Y este colorcito es como medio coralito bajito Ahora van a sonreír un poquitín y colocárselo en las manzanitas chiquitas Casi me meto un brochazo en el ojo Ok, bueno Ahí ya lo pueden dejar, yo creo Oye, me eché un chingo, creo Ok, bueno, vamos a quitar un poquitín de la parte de aquí Uh -huh. Listo Bueno, chicas, ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop Que es este tono de aquí Y el color es así, súper bonito entonces Bueno, aquí voy a estar colocando un poquito de iluminador Con la brochita de Do Color, la colección de piñas Que está súper bonita esta brocha, chicas Así que... El set todo está bonito, tiene y la parte de las brochitas son súper suavecitas, chicas, no se imaginan cuánto, bueno entonces ya, una vez que he puesto ahí entonces ahora voy a colocar aquí arriba de los labios y un poquito aquí listo este iluminador de color pop pigmenta muy muy bonito te hace brillar hasta lo que no, chicas colocando un poquitín de iluminador en la puntita de mi nariz y luego voy a estar colocando aquí en el medio y difuminando chicas también a la vez y bueno ya quedaría ahí una, una mujer iba a decir una nariz súper bella listo entonces ya bueno ya que estamos con todo esto voy a estar colocando iluminador aquí niñas en el lagrimal Nomás un poquitín Listo Para que se vea pues más como alumbradito Digamos Y un poquitín aquí también Y bueno ya quedarían pues los ojos más bonitos Y ya que estamos también con el iluminador Voy a estar colgando un poquito No sé dónde está mi otra brochita que tenía una pequeñita Justo para colocar aquí que iban a colocar un poquito de iluminador aquí. Tratan de difuminarlo para que se vea bien bonito. Estar utilizando las pestañas de Yassi. Estas de aquí que son la seducción. Seducción. Y son así. Son bien dramáticas. También bonitas. Ok niñas. Bueno entonces voy a estar colocándome aquí. La pestañita. Ayuda de una pincita vamos a estar. Acomodándola aquí Adentro Listo Y de pegamento Utilicé el de y Niñas, este de aquí Ay, enfócate, enfócate cosa Este de aquí Súper, súper bueno Voy a estar utilizando este gloss De revolución, que es de Rachel y... Rachel, Rachel Y bueno, voy a estar Utilizando un delineador eh, Un lápiz de labios que es de la marca Essence, creo que era. A ver, aguanten. Ah, sí, Essence. Y bueno, es el tono. Es el tono 5, chicas. Es un labial. Bueno, es un lápiz que siempre me gusta. Ojalá luego. Seguro. No sé si habrá un labial de este tono. Pero me encanta. Bueno, entonces ahora. Lo único que vamos a hacer es estar delineando todo nuestro labio. Y este huele tan rico. Huele como a, a dulce de coco. Ok. Así que bueno, mis kimochitas y espero que este maquillaje sí haya sido de su agrado. A mí me ha super encantado, la verdad. No se sé olviden que en la cajita de información les voy a estar dejando los links directos de las tiendas, bueno, de los productos que utilicé. Así que si les gusta algo, pueden ir a checar en la cajita de información. Si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón niñas, así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje o un blog y así pues ustedes no se lo van a perder. Así que bueno, ya me despido, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana niñas. The clock and rewind go back to that moment in time when you say you want me for life was it all a lie i gave my all to deserve you begging on my knees just to show you you're the one i want